Hoy tenemos a David de nuevo por aquí y nos va a contar algo sobre una banda muy particular de honor. David, cuéntanos cómo estás y sobre el producto. No, Felipe, pues qué gusto estar contigo de nuevo. Ya se te extrañaba a ti, a los amigos, etcétera Y el día de hoy quiero platicarte de un producto estelar de Honor en la categoría de wearables, de vestibles, de Vans. Porque justamente Honor ya lleva varios años, aunque somos de reciente lanzamiento en muchos países de Latinoamérica, aunque estamos regresando con fuerza a mercados clave como Colombia. Pues Honor lleva ya muchos años siendo un clásico en esta parte de la tecnología que tiene que ver con los wearables o con los vestibles. ¿A qué me refiero? Bueno, con las Vans y con los smartwatches. Y justamente hace unos días presentamos uno de nuestros productos estrella en esta categoría, que es la Honor Band 6. Una banda que a mí me gusta siempre, cada que platico con ustedes, los amigos de los medios, con los expertos, me gusta siempre ponerles sobre la mesa. Una banda que rompe fronteras, una banda que rompe barreras, una banda que sigue teniendo toda la ergonomía, la comodidad, la versatilidad justamente de esto de una banda, pero con toda la funcionalidad de un smartwatch. Entonces, ¿ante qué estamos, querido Felipe? ¿Ante una smartband muy sofisticada o ante un smartwatch de entrada? Me encanta ponerles esa pregunta y espero que hoy, tanto tú como yo, y por supuesto tu audiencia, pues nos apoyemos aquí para resolver esa pregunta. Claro, pregunta difícil David, además porque algo que generalmente en el mercado se entendía era que las bandas tenían funcionalidades muy limitadas, pero creo que este no es el caso, ¿no? Bueno, eso se acabó por completo hace un par de años, fíjate, y me, y me declaro culpable también. Yo era de los grandes escépticos sobre si adoptar o no una Smartband, y la conclusión es que sí, sí, son grandes dispositivos. Lo que pasaba hace unos años es que no tenían pantalla, dependían por completo del smartphone para ver todas las métricas, la data, es más, ni siquiera te daban la hora, no funcionaban como reloj, y justamente era un tanto frustrante, bueno, y ni qué decir de la batería que duraba tan solo unas cuantas horas, lo suficiente para hacer tu ejercicio por la mañana tal vez, y después, adiós, se acabó, se murió la batería a ponerla a cargar y tal vez tomar un reloj, reloj análogo, algún otro tipo de huevo inteligente y continuar tu día. Eso se acabó porque las smartphones ahora, como la Honor Band 6 justamente, ahora rompen la barrera. Por ejemplo, ya no dependemos tanto del smartwatch, del smartphone, perdón, porque tenemos una pantalla mucho más grande. Tenemos una pantalla bellísima AMOLED de 1,47 pulgadas, que es 148% más grande que la pantalla de su antecesora, la Honor Band 5. que Tiene una, una ergonomía excelente, pero una pantalla honestamente bastante pequeña. Esta pantalla AMOLED además es semicurva, se adapta perfectamente al contorno del cuerpo del dispositivo y cuenta no nada más con este vídeo 2.5D que te digo es semicurvo y se adapta perfecto, sino también cuenta con un recubrimiento a prueba de huellas dactilares. Muchas veces estamos configurando la banda, estamos buscando la información, viendo las métricas, midiendo nuestro, eh, nuestro oxígeno en la sangre, midiendo el ritmo cardíaco y muchas otras cosas más. Manipulamos mucho la pantalla y la manchamos con los dedos. Después, cuando nos exponemos a una luz brillante como la del sol, pues no vemos nada. Bueno, esta pantalla tiene este recubrimiento especial para que esto no suceda. Verdaderamente increíble. Otro punto muy importante es que esta banda pesa tan solo 18 gramos. Pequeña anécdota para ti, para tu audiencia, querido Felipe. Platicaba yo con un colega de un país del otro lado del mundo, de Europa... Y decía yo, bueno, 18 gramos, ¿qué podría ser? A ver, un ejemplo. Y me decía, bien fácil, es tal vez el cambio que traes en el bolsillo. Y me decía mi colega, por ejemplo, yo traigo dos monedas de dos euros en el bolsillo en este momento, eso es más o menos 18 gramos. Y digo, De verdad, claro, eso es lo que pesa nuestra Smartband, entonces va a ser totalmente imperceptible el traerla todo el día en tu muñeca, incluso esto es importante porque no nada más la queremos para hacer ejercicio o como Fashion Statement, porque tenemos colores muy atractivos, un diseño increíble, sino que también la queremos para medir nuestras rutinas de sueño, entonces no queremos algo incómodo en la muñeca al momento de dormir plácidamente. Esta Smartband también cuenta con una pues, lavanda, la correa, eh, compuesta de un caucho de un silicón de grado hipoalergénico, que obviamente es exquisito al tacto, pero también nos permite tener la flexibilidad y la comodidad. no Y por supuesto, este producto lo tenemos disponible en dos colores para el mercado colombiano, en negro meteorito y también en rosa coral. Por lo tanto, pues los consumidores que están buscando algo sobrio, algo discreto, algo que pase más desapercibido, seguramente, o algo elegante, no se van a ir por el, por el negro, Exactamente, acabo Ajá. de escribir a mi amigo Felipe. El, el color negro es muy elegante, mezcla con cualquier outfit, va para cualquier cosa del día. Después de hacer ejercicio, te das un baño, no te la tienes que quitar, la puedes traer, la puedes combinar. Hoy Felipe viene muy bien combinado en blanco y negro. Y también la tenemos en rosa coral para aquellos que quieren que su wearable sea más un fashion state. David, sea... pero una pregunta: tú hablaste no. del baño, ¿quiere decir que puedo inclusive sumergir esta banda? ¿O sea, puedo nadar con ella? Claro que sí, y por dos razones muy importantes. La primera porque mide rutinas, mide más de 10 rutinas de ejercicio, entre las cuales, por supuesto, tenemos el nado y la podemos sumergir hasta 5 atmósferas, traducido al español, coloquial amigo, 50 metros. 50 metros y no le va a pasar absolutamente nada a este wearable, así de poderoso, así de resistente, así de bien hecho, está así de, de, de, de, de, de, de control de calidad tiene honor en sus productos, de que lo puedes mojar, lo puedes tener en la muñeca, puedes traerlo en la muñeca entre 10 a 14 días, depende el uso, depende si eres un usuario muy aguerrido del ejercicio, del fitness, o si eres un usuario un poquito más tranquilo que solamente está buscando monitorear eh, los principales, las principales métricas de salud, bueno, de 10 a 14 días de batería vas a tener. Y en el caso que se te acabe la batería, en tan solo 10 minutos de carga, vas a recuperar más de 3 días de uso. Entonces, es un huevo que te va a acompañar en todo momento yo por ejemplo este tipo de huevos como la Honor Band 6, si sé que voy a, a por ejemplo hacer un viaje al bellísimo Bogotá que ahora está eh, tan lluvioso estoy seguro como la Ciudad de México eh, donde me encuentro, si sé que voy a visitarlos no sé, tal vez siete días o diez días y me llevo el cargador no hay ningún problema, me voy al aeropuerto de la Ciudad de México con mi van al 100% y voy a regresar a mi casa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 días después, a lo mejor hasta con algo de batería todavía. Entonces, ¿para qué llevar un cargador más? No? Si me voy más tiempo, bueno, llevamos el pequeño cargador de contacto magnético, no ocupa nada de espacio, pero en fin, ¿no? La idea es deshacerse de cables, la idea es estar mejor conectados en más escenarios y el ecosistema de honor lo está logrando. David, hay algo que muchos nos preguntaban cuando publicamos la imagen de la banda, y es, en esta sexta versión, ¿Me va a avisar, por ejemplo, si encuentra algún tipo de anomalía a nivel de mi frecuencia cardíaca? Bueno, definitivamente sí, contamos con alertas. Eh, esta van mide los principales o las principales métricas eh, justamente, eh, sobre todo ahora que tenemos una conciencia mayor de cuidado de la salud, estamos buscando monitorear, tú dijiste una, el tema de la frecuencia cardíaca, puede ser la frecuencia cardíaca al momento de hacer ejercicio o en reposo, que es muy importante, puedes tener tus métricas diarias, semanales, mensuales, anuales, las puedes consultar en tu aplicación en el smartphone, ya sea un smartphone Android, no tiene que ser un honor, puede ser cualquier Android, o puede ser inclusive un iOS, también la puedes sincronizar con ese tipo de dispositivos sin problema. Vas a tener también, por ejemplo, muy importante la medición de la saturación de oxígeno en la sangre, o SPO2, SPO2, por, sus, eh, por la nomenclatura que la representa, y justamente tú sabes muy bien que una persona sana tiene que tener arriba del 92, 93%, cuando estamos muy sanos, pues oxigenamos 95, 96%, entonces sobre todo en estos momentos es muy importante el conocer la oxigenación en la sangre, yo por ejemplo, este, te comento aquí a tu audiencia, hace unos días me sometí unas semanas ya, me sometí a un procedimiento quirúrgico, tenía yo un problema gástrico y un día me empecé a sentir muy mal eh, y era porque no estaba yo oxigenando muy bien, por la presión justamente de la inflamación, tomé mi Honor Band 6 y me di cuenta que estaba oxigenando al 80%, Inmediatamente wow. consulté al médico, digo, estos no son dispositivos, aunque son, tiene una presión científica y, un, y una investigación y desarrollo de punta, no son dispositivos de diagnóstico médico, pero sí me dio la pauta para yo llamar a mi médico, irlo a consultar y me confirmó el dato, efectivamente, estaba oxígeno anual, tuve que traer unas horas un tanque de oxígeno, regresé a mi 96% habitual y me sentí mucho mejor y dormí plácidamente. Entonces, muy importante cuidar la salud. También, por ejemplo, tenemos el medidor de estrés, en esta situación de, de, de, de, de confinamientos, de home office, luego se nos va el día. No sabemos si son las 10 de la mañana o las 4 de la tarde, muchas veces seguimos trabajando. No medimos el estrés como debiéramos. Entonces, al de tener una medición científica del estrés, con alertas podemos decir, oye, estoy llegando a un nivel de estrés muy alto, necesito hacer unos ejercicios de relajación, de respiración, tomar un café, este, caminar un poco, pensar las cosas. Y eso me lo dijo mi Wear, ¿no? Otro elemento muy importante también los patrones de sueño. Tenemos la capacidad de medir eh, los patrones de sueño, por ejemplo, el sueño REM, eh, la calidad de sueño, cuántas horas dormimos, cuántos, cuánto sueño efectivo tuvimos en la noche y así tener incluso en la, en la aplicación algunos consejos proactivos de cómo mejorar esos problemas que tenemos de sueño y así tener una mejor calidad de vida. De eso se trata el tener un wearable de la muñeca. Tener en general una mejor calidad de vida. Y bueno, obviamente, las métricas habituales, conteo de pasos, quema de calorías, cronómetros, por supuesto, la fecha y la hora también las da en esta enorme pantalla preciosa de 1,47 pulgadas. Entonces te digo, lo mejor de una smart band, toda la ergonomía de la smart band, toda la funcionalidad de smartwatch en conjunto en un producto David, algo que la gente busca es personalización. ¿Puedo cambiarle las caras? ¿Y cuántas caras existen más o menos para elegir? Bueno, claro que le puedes cambiar las caras. Es más, muchas de las caras incluso son personalizables. Puedes mover los widgets. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en la mía tener el widget de batería, tener el widget de frecuencia cardíaca, el de calorías y el de pasos. Pero vamos a decir que a ti no te interesa el de pasos. Podrías poner... Eh, por ejemplo, eh, algún cronómetro, podrías poner muchos otros este, widgets o medidores, ¿no? No sé exactamente cuántas caras tiene, la verdad, perdí la cuenta, pero a través de su aplicación Salud, puedes tener acceso a decenas y decenas de por ejemplo, en un mismo día utilizar varias, a lo mejor para el tema del ejercicio por las mañanas, quieres usar una carátula que esté muy enfocada a estas métricas justamente, pero de repente en la tarde quieres algo más lifestyle, algo que combine con los colores de tu atuendo, entonces puedes tener una carátula más colorida, en fin, la puedes personalizar simplemente, ya sea con tu aplicación o dejando presionada unos segundos la pantalla, que te va a mostrar la, las diferentes variedades de carátulas y tú vas a escoger la que tú quieras en el momento que tú quieras. Fantástico, David. Y las dos preguntas de siempre, precio y disponibilidad, ¿las tenemos? Bueno, obviamente que sí, querido Felipe, porque justamente como platicamos anteriormente, Hace, hace, hace unos días del tema de los X1, de los True Wireless Stereo los lanzamos en conjunto con esta magnífica Smartband, la Honor Band 6 la tenemos en Falabella y en Éxito tanto en puntos de venta físicos como en sus plataformas en línea por supuesto, en un precio increíble 219,900 pesos te llevas un medidor de salud completo con frecuencia cardíaca con eh, saturación de oxígeno en la sangre, estrés patrones de sueño, te llevas un entrenador con más de 10 modos de ejercicio, te llevas un producto bellísimo que tiene bordado en un costado el logo de Honor, tiene un botón con un detalle en rojo, los dos colores, tú puedes coger el rosa o el negro, por un precio, la verdad, muy asequible, te llevas el paquete completo. Entonces, un producto muy disfrutable, muy ergonómico, exquisito, como todo lo que hace Honor en su ecosistema. Fantástico, David. Muchas gracias. Y de nuevo, renovamos esa invitación para que vuelvan a acá, etcétera, y nos sigan mostrando cosas que el honor vaya lanzando al mercado. Es con la invitación, querido Felipe. Estoy seguro que más pronto de lo que tú crees, estaremos en este foro de nuevo platicando de nuevos lanzamientos, de anuncios de la marca, de nuevas tecnologías, productos de otras categorías y muchos, muchos, muchos, muchos más elementos y sorpresas que Honor estará trayendo al mercado colombiano. Thank <music>